Te aseguro que me vas a buscar en otras personas y te prometo que no me encontrarás en nadie más por más que lo intentes no podrás nadie te va a creer como yo lo hice nadie te va a dar el amor que te di amigos bienvenidos a b les saluda ricardo niño Mis caricias ya no serán para ti. Y aunque sí, aún te quiero. Aún siento algo por ti. Decidí darme el valor que me merezco. Y sabes qué? Nadie te va a amar tanto como yo. Me vas a buscar en otras personas, pero tu esfuerzo será en vano. Si me buscas, es porque me extrañas. Y la verdad yo también. Un poco. Pero es muy tarde. ¿Cuántas veces te busqué? ¿Cuántas veces lo intenté? Muchas, ¿verdad? Y tú, ¿qué hiciste? Nada. Y ahora te molesta que no esté para ti. ¿De verdad? No tienes ningún derecho en hacerlo. Tu egoísmo bruta de tus poros. Solo piensas en ti. ¿Crees que no hay nadie más importante que tú y creo que debería comenzar a pensar así también? Hasta cierto punto creo que ambos luchamos por igual, pero no sé qué ocurrió. Hubo un momento en el que solo luchaba yo. En cierto modo es mejor así. Me siento mejor. Con un poco de dolor, pero sé que sanará. Aunque fuiste tú quien decidió irse no te pediré que vuelvas de hecho sigue tu camino me causa un poco de risa saber que quieres regresar que ahora eres tú quien quiere luchar por nosotros entiende que ya no hay un nosotros eso se acabó y no sé si suene arrogante pero no encontrarás a nadie como como yo me avisas cuando consigas a alguien que esté para ti en las buenas y en las malas. A alguien que te apoye sin condición. A alguien que sea tu pañuelo. A alguien en quien puedas confiar con los ojos cerrados. A alguien que no solo sea tu pareja, sino además tu amiga, amigo incondicional. En esa búsqueda solo encontrarás dolor. Y no es por desearte mal te di todo y lo hice sin esperar algo a cambio te lo di porque te amaba Sí, hablo en pasado porque hoy ya no siento nada por ti mis heridas por fin han sanado y no te imaginas lo bien que me siento en este momento el tiempo me ayudó a entender que no sirve de nada estar aferrado a alguien estar aferrado a una persona como tú estoy seguro que llegarás a mis pensamientos en más de una ocasión pero no te niego que durante un tiempo fui feliz pero no pasarás de ahí pensamientos al fin comprendí que ese nosotros se acabó espero que la vida no te cobre ninguna de las que me has hecho suerte amigo amiga no te rebajes si esa persona se ha portado tan mal contigo hoy pretende volver de buenas a primeras tú hazte el fuerte hazte la fuerte y di no que entienda que ya te perdió que se dé cuenta que no encontrará a nadie como tú que vea que tus caricias tus besos tu esencia no la encontrará en nadie más y cuando eso ocurra ¿sabes qué sucederá? Sí, se arrepentirá. Se arrepentirá de haber dejado ir a alguien tan valioso como tú. Hazle entender que ya no hay un nosotros entre él y tú, o ella y tú. Que su tiempo se acabó. Que te cansaste de darle oportunidades. Oportunidades que le valieron. Es doloroso cuando alguien a quien queremos tanto nos decepciona, ¿no? Es doloroso cuando alguien... A quien queremos nos trata con desprecio. Pero es más doloroso continuar ahí. Es más doloroso dejar que hagan con tus sentimientos lo que quieran. Es más doloroso ver cómo rompen tu corazón en miles de pedazos y no puedes hacer nada porque se lo estás permitiendo. Eso es más doloroso. Por lo general, dejamos que esto ocurra cuando sentimos que no encontramos a nadie como esa persona. Y la verdad sería de mucha suerte para ti y para mí no toparnos con personas así otra vez sin percatarnos nos convertimos en su sombra una sombra que puede pisotear cuando le dé la gana y simplemente no es justo no es justo que sufras por alguien así una persona que no merece ni una de tus lágrimas no merece estar ni siquiera en tus pensamientos no merece ser parte de tus recuerdos. Conviértete en alguien inalcanzable para él, ella. Aunque la verdad, no tendrás que hacer mucho esfuerzo, porque cuando note que no te encontrará en nadie más, en ese momento, justo en ese momento, entenderá que no hay nadie como tú. No le permitirás entrar nuevamente en tu vida, ¿no? Tu momento de sufrir se acabó lo decreto se acabó porque decidiste darte mayor importancia decidiste preocuparte por la felicidad de alguien más de alguien muy importante sabes quién es tú las personas que más reprochan por lo general son los más egoístas no te extrañes que cuando al fin dejes de darle oportunidades este decida suplicarte esta que lo aceptes, lo aceptes una vez más no te extrañes que te diga que ahora sí cambiará no caigas esas serán solo palabras eso será manipulación tú mantente fuerte tu corazón querrá darle una oportunidad de ti dependerá si se lo permites o no te llamará egoísta te dirá que no tienes corazón y un sinfín de cosas más tú ignora sus palabras no te permitas que te haga sufrir más si continúa insistiendo pero ya has decidido dejarla dejarlo atrás y aún continúa haciéndote daño entonces lo mejor es cortar todo tipo de comunicación y continuar por separado no te preocupes el destino te tiene preparado algo mejor, a alguien mejor, a alguien que sí merezca tu amor, alguien que valga la pena depositar tu confianza. Continúa siendo lo maravillosa que eres, continúa siendo lo maravilloso que eres. No permitas que una mala experiencia te cambie no permitas que tus sentimientos se vuelvan un poco fríos los demás no tienen la culpa de eso aunque tienes todo el derecho de ser un poco más precavido para la próxima relación métete en la cabeza que no eres cualquier persona no eres alguien más Si has llegado a este punto del video, te pido que por favor me dejes un comentario de un emoji de una mariposa, así sabré que te está gustando y que eres fiel a V-Lifers. Adicionalmente te pido que me regales un buen like, te suscribas, actives la campanita para que te avise cada que suba algún video y compartas este video con tus amigos, con tus amigas, para así poder llegar a muchas más personas. Nosotros por ahora nos despedimos. Soy Ricardo Niño y que Dios te bendiga.